Vamos con otro ejercicio. Se trata de escribir un programa PHP que dado un arreglo con los datos de cinco personas, que son nombre y edad, emita el nombre de la persona más vieja. Te doy 10 minutos para que lo pienses vos y después comparamos con la solución que hice yo. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Veamos la solución. Acá tengo algo de código que ya escribí, pero voy a tener que retocarlo un poquito porque las comillas no quedaron correctas. Bien, ahora sí. Entonces lo que tenemos es un, un arreglo, una matriz que contiene los datos de cinco personas. Cada uno de los elementos de la matriz es un arreglo de dos posiciones que tiene nombre y edad. Comienzo entonces buscando el del primer elemento. Me quedo con su edad para asumir que, hasta que no se diga otra cosa, es la edad más grande que es la persona más vieja. Y lo mismo hago con el nombre de esa persona. Fíjate que me quedo con el dato edad y nombre de la posición 0 del arreglo M. Y después simplemente recorro el, el arreglo con un for each, tomando cada uno de los elementos, o sea, cada uno de los subarreglos como A. Y por cada uno pregunto si el dato que contiene ese arreglo en, en la posición edad es mayor que la edad más grande que tengo hasta ahora. La tomo como la nueva edad máxima y me quedo con el nombre de esa persona como es la más vieja. Al final de todo emito el valor de lo que tengo guardado en la variable más viejo. Veámoslo funcionando. Ahí dice que José es la persona más vieja del arreglo. Y si volvemos a ver, es cierto, José es el que tiene 68 años.